Ah, no, yo voy a Ahí. llevar, yo, dile que yo voy a llevar uno. ¿vale? Sí. A ver. Ahí vamos a tener que conectar ese de un. Sí, porque no hay oxígeno. La fibra, la subimos así, en el elegimos. Ahí se cayó. Voy a llevar, yo, dile que yo voy a llevar uno. ¿vale? Ahí. Ahí vamos a tener que conectar ese de un poco. Sí, porque no hay oxígeno. Ahí no está conectado Me fío dos. Nos subimos así y lo elegimos. Ahí se calla la luz.